Hola amigos del canal Random, aquí estoy con el Pepinelo en la distancia, ¡saluda Pepinelo! Hola, hola, hola Hola, toma tu galleta Ay. Bueno, pues hoy estamos aquí para hacer la tercera parte de Portadas versus Realidad Ya sabéis, esta sección tan maravillosa donde analizamos portadas de películas Las cosas que nos muestran Y lo comparamos con lo que aparece realmente en la película Ya sabéis que en la época de los videoclubs se hacían portadas muy chulas eh, Seguramente engañosas Para que la gente cogiera la portada... Película, pensando que esa portada ofrecía algo muy guay y luego llegaba a casa y se encontraba lo que se encontraba. Vamos a analizarlas Pepi, ¿tú crees que las que vamos a mostrar hoy son falsas? ¿Son horribles? ¿Son engañosas? Hombre, engañosas sí que son, porque lo que aparece en la portada eh, no aparece en las películas, pero pero bueno para, para eso Va. estamos nosotros eh, 30 años más tarde, ¿no? <risa> a a todo lo pasado todo se hace muy bien. Escucha, que nada amigos, que recordad que también abajo tendréis el link, por si queréis ver más, a las dos partes previas. Así que Pepinelo, adelante. Muestra la primera, a ver qué tal. Eh, bueno, pues vamos ahí con un clásico película de culto llamado... Army of o Ejército oh, eh. de las Tinieblas El Ejército de las Tinieblas ¡Qué maravilla! Bueno, pues ¿Qué nos muestra la portada? A ver, analízala Con tus ojos de pepinelo. Eh, bueno, pues vemos a un tío eh, Musculoso En plan he Más que nada por mm. lo poco que lleva Puesto, ¿no? Eh, y bueno, la realidad es que El señor Bruce Campbell Nunca ha tenido Ese tipín la verdad. No. ¿Y sale descamisado alguna vez en la trilogía? Eh, no, de hecho no recuerdo ninguna de sus películas en la que saliera descamisado, la verdad. Por tanto, podemos concluir que Bruce Campbell es un fanegas. Eh... Esa es la conclusión a la que llegamos. Eh, pero bueno... bueno, ¿qué más de engañoso tiene? Aparte de que ya sé que te gustan mucho los hombres descamisados y untados en aceite, ¿Eh? pero ¿qué más tiene de engañoso esta portada? Hombre, eh, esa sierra mecánica es un poco como futurista, ¿no? Uh -huh. No sé, a, okay. ver... a ver... A ver, mira, aquí voy a romper. Si están en el pasado, una motosierra de, la, de los años 80 es futurista. Pues están en la Edad Media, es el futuro, ¿no? Hombre, pero no, no es lo mismo que aparece en la portada y parece, no sé, una sierra mecánica salida de, yo qué sé, de, de Jason X o una de estas. No sí, sé. pero bueno... Dentro de lo que cabe, pues bueno, tiene una motosierra distinta, tiene una escopeta y un ejército abajo y el Ash malo arriba, ¿no? ¿O qué coño es lo de arriba? Que no lo veo bien. Sí, eh, tienes al Ash malo. Entonces, bueno, o sea, es engañosa pero tampoco creo que es aberrante. ¿Tú qué opinas, pimporro? Eh, bueno, pues que, eh, joder, en el centro de la portada te ponen un tío musculoso que no está. Ya está. Quien quiera músculos, pues, pues lo siento. Va a tener que lo ver siento, amigos. los bárbaros hermanos o como se llame. Lo siento, no, no hay hombres músculos o en aceite aquí. ¡Venga! ¡Otra! Eh, bueno, la siguiente es Death Spa. Death Spa, traducida como Perra Bruja. Vale, una película bastante horrible, por no decir horrenda. Vale, y bueno, ¿por qué se engañó esta portada? Tú no has visto la peli, entiendo, ¿no? Porque tú, como solo te gusta ver ahí las de tíos descamisados, pues ¿para qué vas a ver una peli de un gimnasio en el que no hay más que tíos descamisados todo el tiempo? Bueno, bueno vamos a ver. Esta es una película de... No sé, no, tampoco se debe decir de que va muy bien. ¿vale? Es de una señora que se suicida y su espíritu posee el ordenador de, de un gimnasio y se dedica a matar a la gente. La señora que vemos en portada con la cara quemada... Eh... No sale en la película Yo asumo que es la, la mala, la perra bruja como tal Que se suicidó quemándose vale Yo asumo que es esa pero se quemó el cuerpo entero No solo la cabeza Aquí nos están prometiendo una especie de demonio similar Que, que por supuesto no vemos en la película Y la parte de atrás el tío es en la máquina eh, En llamas bueno, Tampoco pasa ¿eh? bueno ¿eh? Sí que es verdad que hay una muerte muy graciosa Con la máquina esta, que ahora no recuerdo el nombre Pero ni el tío está así de mazas Ni está encadenado Ni hay fuego, ni, ni nada Así que, bueno, creo que por cada cosa real hay siete falsas en esta portada. Y ya veis que hay solo cuatro elementos, pero siete de ellos son falsos. Bueno, eh, estoy fijándome, la, la chica demonio, esto, lo que sea, está en una bicicleta estática, parece, o algo similar, ¿no? Claro, porque están en un gimnasio, sí, pero evidentemente eso nunca pasa. Es, eh. es un espíritu que rara vez aparece. Vamos, que no se le ve tampoco en la bicicleta estática ni nada, ¿no? No, en absoluto. Todo va. mal, todo mal. Pues venga, a por otra, ¿no? ¿Eh? Pues Drácula 3000 es la que toca uf, ahora. uf Clásico de la caspa, venga, cuenta, uf. cuenta. Bueno, a ver, aquí vemos a un, no sé, una especie de Drácula sí, res3000 esquelético y tal. Que, bueno, que a ver, esto no lo vamos a ver en la película. En cambio, lo que vamos a ver, pues... <risa> <risa> <risa> Es a un Drácula sacado de... ¿De, de, de qué años podría ser este Drácula? ¿En qué...? No sé, ¿del año 1999? Eh, no sé, pero por la vestimenta podría ser perfectamente una película, no sé, de del los, de los año 50 o algo así, ¿no? Porque menudo cosplay. Ah. Bueno, pero le enterraron con su cosplay en los años 50 y apareció en el año 3000, tampoco tampoco pero lo, lo, lo que no entiendo son los de la, la parte cibernética, robótica esa No sé, es un, un engañabobos, ¿no? Pero, pero bueno, eh, más de uno picaría Yo, de hecho, creo que la vi por eso Sí, y pues como todo el mundo, todo el, ¡Lo que os he dicho! ¡Hostia, qué portada tan chula! Esta peli va a ser la hostia Y, y bueno, ¿Sí? hostia la que te llevas cuando la ves hostia, la que te <risa> Hombre, pero dentro de lo malo Tiene su gracia, eh, eh Sí, sí, lo sé siento... ese final tan, tan maravilloso que no puedo decir Uff, uf, el final Es mítico, yo creo que es lo mejor No sé, yo creo que es lo mejor de la película Porque es como Me han troleado, ¿no? <risa> <risa> <risa> Me han vacilado, es ¿eh? como ¿Mm? Pero bueno A esta <risa> Quizás haya que hacerle un vídeo un día, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, sí está en pendientes, pero tengo tanto por hacer Pero bueno, vamos con otra Vamos con otra Dios mío, Demon Wind No, tío, esto es una mierda pinchada en un palo Demon Wind, viento del infierno eh, pues esta película Bueno, es una copia mala de Evil Dead Como tantas otras que hay Grupito de adolescentes en una cabaña del bosque Y seres del infierno que los matan eh, Esta portada tiene de llamativo Un monstruo ¿Verdad, Pini? Y si te llama la atención el monstruo. Sí, yo veo un monstruo que, que no tiene piernas, por cierto. Eh, no sé, es como para, si fuera medio para la serpiente. Las letra, ¿no? letras, eh. <ríe> ¿no? La letras. Letra. Hombre, no, no nada, sé. Eh. Pero bueno, que el monstruo es llamativo. Eh, ¿Queréis ver el monstruo que, que, que sale en la peli? ¿Lo quieres ver, Pini, el monstruo que sale realmente en la peli? Hombre, yo si, si me dan ese monstruo veo la peli. No, no, no, no Este es el monstruo que hay en la portada Yo ahora te voy a poner en pantalla El monstruo que sale en la peli ¿Estás preparado? Eh, bueno, venga, vamos Ahí lo tenemos No, este no es Este no es, no puede pero ser Pero si es igual, es idéntico No, esto es otra es, película, el no puede hablando, ser que Es el mismo Es el mismo Está Un poquito un poquito hay desdibujado Un poquito hay con manchado, pero es el mismo Claramente ¿No lo ves? No <risa> Pues amigos, esto es eh, El Videoclub eh. <risa> Portada versus Realidad eh, En la copia original Lo que me llega de Aliexpress Pues eso es lo que tendremos aquí Sí, más o menos, ¿no? Bueno, pues vamos con películas de actualidad 2021, esto ya no es época De, de Videoclub, pero bueno Estas pelis están en En Prime Video, muchas de ellas y claro, pues pica de otra forma, ¿no? Y tenemos aquí Noah Shark o el, el, el arca de, de Noé ¿Con tiburones? <ríe> con tiburones, ¿vale? Que bueno, eh, digamos que la peli es de, de un tiburón eh, que quiere entrar en el arca de Noé y bueno, pues traiciona al hijo de Noé, creo que era, y expulsan al tiburón, ¿no? Pero, espera, espera, ¿cómo, ¿cómo un tiburón traiciona al hijo de una persona? Eh, pues porque es un tiburón muy listo. <risa> vale, vale, vale, vale. Mira, sí, pero bueno, bueno la portada parece interesante, ¿no? hay Veo elefantes, ovejas, hipopótamos en el agua y el tiburón devorándolo todo. Esto no, no sale en la peli. Eh, bueno, ni sale la oveja, que sería. No, no creo que sea muy caro meter una oveja, ni sale un hipopótamo, ni sale un elefante, mucho menos una jirafa. Y hombre, y lo del tiburón eh, echando sangre por la boca, pues. tampoco. De hecho, lo que vamos a ver en la película es esto, ¿vale? Eso es el tiburón. <risa> ¡Wow! ¡Qué terror! Esos dientes tan reales. <risa> qué bueno que el tiburón podemos... No sé, si queremos hacer una película de tiburones, podríamos comprarnos... Pues una de, de las máscaras guantes de tiburón, que, que es lo que han comprado esta gente, ¿no? O sea, que es la versión extendida del calcetín haciendo así, ¿no? Pero... Eh, sí, es como es calcetín, pero, pero bueno, uh -huh. pues... Pero de goma. De, de goma, ¿no? Y, y fíjate lo que les ha costado hacer un tiburón. 12 dólares, 10 dólares... <risa> O sea, pero tú confirmas al 100% que es, que es algo de eso, o sea, que se ve incluso la mano del tío haciendo No, así. No se ve la mano, pero a ver... Que, que la cabeza de, de... No sé si puedo... Mira, si vemos aquí la cabeza... Eh, la cabeza de esta persona es más grande que la del tiburón. Evidentemente es un guante de esto, ¿no? no es un bebé tiburón, hombre. No... Y sí, desde de el arca de Noé todavía sigue siendo un bebé, ¿no? Desde de, de sí, aquella sí. época. Pero bueno, eh, vamos a seguir con tiburones, ¿no? Y vamos a poner otra portada que también tiene mucha tela. Que sería esto: eh, eh, Shark of the Kong, ¿no? De Stephen Kang. ¿eh? <risa> a ver. De es, Stephen Kang, vale, venga. Esto... ¿Quién es Stephen Kang? Eh, bueno, pues Stephen Kahn no es nadie. De hecho, creo que no sale ni, Adelie, ni, ni acreditado en la película, creo recordar. Qué sinvergüenzas, joder. No sé, lo mismo. Los, los, pues, este Stephen Kahn escribió un borrador o un guión o algo y bueno, metieron ahí. Y esto es, pues, no sé, referencia a, a, a, a los chicos del maíz, que quiero entender, ¿no? Sí, obvio. Eh, pero bueno... Eh, el tiburón gigante ese no va a salir ¿vale? no, no. va a salir un tiburón gigante eh, y van a salir estas cosas ¿vale? ¿qué, qué, qué es eso? esto de aquí es ¿qué coño eh, es eso? la diosa de un culto de los tiburones o de los hombres tiburones ojo que tiene aquí un colmillo tiburón o se sí, supone eso te iba a decir. la diosa tiburón tiene dientes de no sé de, <risa> de goma y luego aquí este, pues es como un secuaz, Pero fíjate los piños, tío. Pero. Pero vamos a ver, pero si parece una careta de goma de esas de los niños. Hombre, es que es una careta de goma, pero. Yo creo el, que incluso. De custom. Y el la atrás sujetando el pedrolo con la cabeza. que El pedrolo ese de goma espuma. Me bueno, cuentas? esto es un. Un Deus en máquina que tiene la película. Que. Que aparece un grifo. Supuestamente un grifo. ¿Un qué? Y... Un grifu? Bigfoot. Bigfoot. Y fíjate aquí que se lo, en, la, en la careta, mira, se, se nota aquí. El, el Madre mía. Sí. Se nota muchísimo. Y aparece el Bigfoot con una roca de corcho pan. Y se carga a ese, pues. Pues con la roca y luego se va, ¿no? Pero y, es un. Eso es, o sea, y el Bigfoot está bajo el agua, ¿no? Entendemos. No, no, no. Aquí están ah. en campos de maíz. Porque eso es lo extraño, ¿no? Hay tiburones en, en los campos de maíz. Eh, ¿Cómo? Eh, no, no preguntes, <risa> no sí, preguntes. Sí, yo, yo lo entiendo perfectamente. De hecho, hicimos un vídeo de esta película que, que, bueno, os podéis ver también por aquí si os atrevéis, porque hay, hay que tener ganas, ¿vale? Y, y bueno, eh, yo creo que esto es, ya es complicado, es difícil de superar esto. Aparte, muchas de las películas estas de, de tiburones, eh, las portadas que vienen, eh, son, son imágenes de stock. Y si te fijas, muchas eh, muchas películas de tiburones tienen siempre el mismo tiburón, ¿no? Sí. <ríe> ¡Qué gracioso! Pero eso bueno... Claro, eso está claro. Y a veces, oye, a veces les da pues por meter CGI, ¿no? Bueno, CGI. Esto es una imagen recortada que han pegado ahí... Esto y... es ZGI. <ríe> Vamos a, vamos a... <risa> y que la mueven hacia adelante y hacia atrás en, en 4 o 5 frames de la película para que no se note mucho. Pero bueno, evidentemente mmm, esto no tiene mucho que ver con el guante que vimos antes, ¿no? Que se supone que es el mismo tiburón. <risa> qué, ¡Qué guarro es todo! <risa> pero Ay, yo... bueno, no sé... Podríamos comprarnos una máscara de esta de, de tiburón, un guante de tiburón y hacer nuestra propia película. No sé qué te sí, parece. Yo haría así. una de. No, no de tiburones, yo quiero una ahí de slasher. De, de, de slasher? ¿De láser? con, con sí. un tiburón, asesino. Un, un asesino. Un asesino tiburón. Oye, que fíjate. Vale, vía pepilelo! vaya cosas me traes. Eh, bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y si queréis que os traigamos más portadas de esta, pues ya sabéis. Dejadnos un comentario.